El Ministerio de Educación y el Ministerio de Defensa coordinan para beneficiar a los estudiantes con buenas calificaciones en esta gestión y otorgarán cupos para el servicio premilitar. Nosotros estamos entregando eh, la lista de estudiantes y con las calificaciones respectivas, eh, el Ministerio de Defensa es la que está generando las dinámicas de invitación a los mejores eh, estudiantes, eh, ...para el servicio militar en el país. Eh, ya se ha remitido al Ministerio de Defensa para que ellos puedan hacer la evaluación... ...y puedan hacer las invitaciones para la incorporación de los militares al servicio militar. Ellos por distritos, eh, por departamento, por guarniciones militares, ellos tienen ciertos cupos. No conocemos a exactitud cuántos van a ser incorporados en la, en la gestión actual... ...pero es trabajo específico de las Fuerzas Armadas.